Netflix tiene mucho contenido, series buenas, series malas y otras, meh. Así que encontrar qué ver puede ser muy difícil. Entonces, para ahorrarles tiempo, aquí les dejo tres joyas ocultas para ver en Netflix parte. No. Una reimaginación del clásico de los 70s, One Day at a Time, es un sitcom en donde seguimos a tres generaciones de una familia cubano-estadounidense. A pesar de tener las típicas situaciones chistosas y ligeras de un sitcom, la serie también trata temas serios como la salud mental, la migración, el racismo, la homofobia y la identidad de género. Muy popular en el Reino Unido pero poco vista en Latinoamérica, Bodyguard es un thriller protagonizado por Richard Madden como un veterano de guerra sufriendo estrés postraumático. Constantemente nos encontraremos cuestionando sus verdaderas intenciones. Tiene una temporada de seis episodios y una segunda temporada está en desarrollo. Esta parodia de los documentales de Crímenes de la vida se llama American Vandal y es mucho más que un simple chiste sobre penes La serie toma un tema ridículo y lo trata como algo serio creando mucho humor Al mismo tiempo que nos mantiene enganchados con un gran misterio Tres series muy buenas pero perdidas entre tanto contenido de Netflix ¿Ustedes cuáles han visto? Comenten